Bueno, seguimos esta tarde en Gran Canaria Accesible y ahora estamos con la gerente del Instituto de Acción Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va viendo la tarde? Y bueno, ¿y el día? Pues mira, el día empezó fantástico, la verdad que con mucha energía, mucha gente, muchos niños, muchos mayores, fantástico. La tarde siempre es un poquito más flojita, uh -huh. pero aún así hay mucha gente también, o sea que yo creo que como primer día ha sido un un, un buen éxito, día, un éxito absoluto sí, sí. y rotundo. Muchas actividades, talleres, sí, conferencias, sí. empresas, ONG, fundaciones. Asociación yo creo de vecinos, que... asociación de mayores, colegios infantiles, de todo. Bueno, bueno una participación nutrida y variada. Sí, señor. Y bueno, yo, el año pasado, cuando hacíamos la primera, la primera feria, decíamos que era un mensaje de esperanza, un mensaje fresco para Gran Canaria, ¿Y este año se consolida el proyecto? Este año el, proye bueno, el proyecto, está consolidado, esto no viene más que a corroborar la consolidación del mismo y desde luego a mí el eslogan que hemos elegido para este año de una isla para toda la vida me resulta que es lo bueno lo más novedoso que, que, que tiene esta feria porque ya esto es prácticamente lo del año pasado mejorado no o sea, el eslogan una isla para toda la vida o sea cuidemos nuestra isla cuidemos nosotros para poder disfrutar de ella yo creo que, que con eso se cierra una isla para toda y la también vida y es un mensaje integrador no que acerca a nuestra gente mayor un poco también es el motivo de este año si sí, este año estamos centrados sobre todo en la parte de formación uh -huh. eh, en todo lo que es la atención a las personas mayores y por por supuesto, queremos incluirlas en la sociedad como parte activa, que es lo que son realmente. Bueno, y esto acaba de empezar. Hoy acaba es el de, primer día. Acaba de empezar.